Cuando tenía 19 años, un hombre, la terrible confesión de Catherine Fulop. Como muchas otras mujeres del mundo del espectáculo, Catherine Fulop se refirió a la denuncia por violación que recibió Juan D'Artes por parte de su colega Telma Fardín de la época en que ambos trabajan en Patito Feo, y que ahora obligó al actor a mudarse a Brasil por el repudio que generó ante la gente al darse a conocer públicamente aquel desagradable hecho que sucedió en el 2009 en Nicaragua. Por este motivo, la actriz venezolana se sintió identificada con la denuncia de Fardín y recordó en una profunda entrevista con la revista Para Ti un intento de violación que ella misma sufrió hace 30 años en su país natal. Mira, yo te voy a contar algo de lo que hablé muy poco en mi vida porque es un recuerdo que intenté bloquear. Cuando tenía 19 años y vivía en Venezuela un hombre me llevó engañada a un casting e intentó violarme. Me salvé por muy poco, casi de casualidad y porque le hice creer que, si me permitía conocerlo mejor, más adelante podíamos llegar a tener una relación, un vínculo que terminaría en sexo, reveló. Y al ser consultada sobre si alguien puede dudar de la declaración de Fardín contra Dartes, la madre de Oriana Sabatini enfatizó, pero claro. ¿Cómo voy a dudar de su relato? La sensación que te queda luego de una experiencia así es tan amarga, tan horrible que, cuando vi el video de Telma, sentí que me había pasado ayer, reviví todo y no podía parar de llorar. De inmediato le mandé un mensaje, le ofrecí mi amor y mi apoyo. Para lo que necesita Telma, ahí estaré. A ese ser nefasto, D'Artes, quiero tenerlo bien lejos de mi vida. Justamente su hija, la pareja del futbolista Paulo Dybala, dejó bien en claro su postura cuando se conoció la terrible denuncia contra D'Artes a través del colectivo Actrices Argentinas. Y allí, Oriana posteó en las redes sociales de forma contundente, gracias a actrices argentinas y a todas las mujeres por levantar la voz, algo que hoy en día cuesta tanto. Las admiro profundamente. Y agregó, lamento que sigan habiendo enfermos que necesiten el morbo de ver para creer. Pero sepan que ya no están solas, somos miles y esto almohadilla se va a caer. Además, en su perfil oficial de Twitter se pudieron observar un gran número de mensajes que compartió y que fueron realizados por colegas como Sophie Morandi, Lizzie Tagliani, Jimena Cardi y hasta de su madre.